personajes aquí forman parte de un curso imaginario de primero de la ESO, no ustedes, sino un imaginario de la ESO. ¿Sí? Y Kim está sufriendo bullying, ¿Sí? que muchas veces lo que pasa en la ESO, chicos que pasan de la primaria a la secundaria tienen más miedo que le hagan bullying en la secundaria que en la primaria. ¿Por qué cosas están haciendo bullying al, al Kim? ¿Qué cosas le dicen? Gordo, rojos, pagafotos, ¿qué más? su forma de ser. ¿Qué lo reduce? Sí, sí, sí. no, no. Ah, es ¿Qué te digan no? Que tenga miedo a cosas sí. que los demás no quieren. a la comida. No, a la comida. Entonces, ¿cómo le dicen? Bueno. No, Niega. No. No, no, no. no. ni ni no. Cada grupo tiene que elegir tres palabras o tres cosas que le dicen aquí. Por ejemplo. No, no. No sabes, no sabes vestirte. Ner. Cajota. Cuatro palabras. Venga, ¿Vale? empezamos. Vamos a hacer el foro y ustedes cuando diga stop se quedan en ese lugar donde están. Uno, dos, tres, acción, ya. Asqueroso, asqueroso. asqueroso. Cómprate ropa nueva. Cómprate ropa nueva. ¡Cámbiate de cole, cambie de cole. Hueles mal, hueles mal. mal. alien, alien. Ok, stop. Público, ¿qué, ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Para, Para insultarle y que no se sé lo vuelvan a hacer mal. ¿Y cómo okay, lo tendrían que hacer? ¿Sí? Uno, dos, tres, ya. Vamos. Suicídate, suicídate. Vete del cole, vete del cole. Hueles mal, hueles mal. mal. Asqueroso, asqueroso. Pasa. Vete. ¿Esos compañeros que están metiendo con él? ¿Has hacer lo que querías hacer? Sí, sí, sí. ¡Toma en la calle de le Ah, en la calle de le pegamos. Sí. ¿Qué, está, ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Para proteger a los niños, ¿Sí? se ponen a pelear. ¿Se ponen a pelearse? ¿Eso puede pasar? Sí. No, Sí, sí, sí. Eso okay. ¿Cuáles son las razones por las cuales ellos no están actuando? ¿Por qué no de no defender? Porque no hay empatía. Porque no hay empatía. Aquí tienen miedo. ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? ¿Qué más se no, podría no, hacer en esta situación? Sergio. No. Tenemos que llamar a los padres para que nos protejan. Siempre la solución lo tienen los adultos, los profesores, psicólogos, los padres. ¿Qué pueden hacer ustedes? Que le cuentan a un amigo lo que le pasa para desahogar. Sí. Ponerles un vídeo a los que le hacen bullying, así eh, verían lo mal que está y lo que hacen ellos. Ella lo que está diciendo es, si a veces te ves a ti, misma, a ti mismo haciendo algo, de, de repente es como que tomas conciencia de lo que estás haciendo. Algo así, ¿no? Quiero con el siempre y así no se atreverán bien, ahí. Es una es una